Vamos a referirnos también a este pronunciamiento que ha tenido la CIDOP sobre los incendios en la Chiquitanía. Y bien, está bien este, que nosotros expresemos seguramente nuestro malestar, nuestra incomodidad, nuestra oposición, ¿no? pero en el marco de un mínimo de racionalidad, de objetividad, de verdad en realidad. El gobierno nacional, por tanto, ha estado eh, brindando, eh, esforzándose en hacer las gestiones, en llevar ayuda. Incluso el mismo presidente ha estado de manera física eh, colaborando, dando su aporte allá eh, su, en, la, en la misma zona de desastre. Porque el presidente actúa con hechos. Es decir, la mejor forma de ayudar al hermano que está en problemas, en este caso... ...con los incendios, es pues con un ejemplo, ejemplo de trabajo. No es con crítica, no es con cuestionamiento. Esta gente de oposición es puro cuestionamiento y nada de propuesta, nada de apoyo en realidad. Bueno, mira, nosotros queremos decirle que hemos hecho gestiones bajo nuestros dirigentes de la zona bajo la dirigencia nacional también estamos gestionando coordinando con nuestros con nuestros hermanos con nuestras autoridades políticas nuestras autoridades eh, de diferentes instituciones no solamente públicas sino también privadas y ante eso también queremos estamos gestionando haciendo un esfuerzo extremo para poder conseguir ayudas y poder llegar directamente a la zona a las comunidades afectadas porque eso es lo que necesita, no se necesita que se estén anunciando con bombos y platillos, cuestionamiento y solamente cuestionamiento, porque eso no ayuda en nada, lo que ayuda en sí es el verdadero trabajo de apoyo hacia nuestro pueblo chiquitanos.